Bien, buenas tardes. Eh, sabiendo que esta disertación va dirigida a nuevos o futuros universitarios, en ella voy a echar mano de varias ramas del conocimiento vista con un prisma desde las ciencias políticas. Ya sabemos que el mundo de las ideas y del conocimiento, en ese mundo existe una percolación fluida de saberes en los que la, certitud es la, única, en la incertitud es la única certitud. Todo ello para intentar resolver la circulatura de este cuadrado, que son las relaciones internacionales de los estados-nación, la cultura y el desarrollo sostenible. Agradezco a las universidades y organizaciones que han convocado esta ágora y que han tenido a bien invitarme. En particular a Henry Jiménez, agradeceros a vosotros, estudiantes y participantes, que de tantos puntos de este espacio toponómico, principalmente en Europa y América, muchos de ellos amigos o exalumnos, asisten a esta disertación. Así que gracias también a, de, a los demás intervinientes de este seminario y en suma gracias a todos, por la bondad de acogerme. Voy a empezar con una anécdota en la que un día eh, Michel Sea eh, me invitó viendo mi, mi blog eh, voy a ponerlo en pantalla eh, eh, él me... Eh, vio allí un, un proverbio chino que dice que si intercambiamos una idea cada uno de nosotros tendrá dos ideas y, y él me hizo esta reflexión a, a, a, al hilo de, del blog si usted tiene un pan y yo tengo un euro eh, y yo voy a comprarle pan yo tendré un pan y usted tendrá un euro así que el equilibrio de este intercambio eh, es perfecto A tiene un euro y B tiene un par o viceversa pero si usted tiene un soneto eh, Berlán o el teorema de Pitágoras y yo no tengo nada y usted me los enseña al final de este intercambio yo tendré el soneto y el teorema pero usted también los tendrá en el primer caso hay un equilibrio, el de la mercancía A igual a B o b igual a a en el segundo caso hay crecimiento a más b es igual a c y esa c es cultura el crecimiento es cultura y la cultura es crecimiento así que os voy a presentar después de esta anécdota el plan de la disertación y esta es mi propuesta eh, para hoy Eh, pasar de la noción descriptiva para construirla como una categoría eh, socialmente descriptiva como una categoría político-filosófica recordemos que la categoría es un instrumento hermenéutico Hermes, eh, el, el arte de interpretar y tiene como todo concepto un contenido, un concepto que diríamos Kant. Eh, si logro dejar una parte de ese mensaje, cual Hermes, algo habré conseguido. Los elementos más sensibles de este vocabulario clásico y tradicional en la vida internacional y mundial que me gustaría examinar son, primero, la categoría de cultura, dos, la categoría del Estado-Nación y las Relaciones Internacionales, tres, la categoría de desarrollo insostenible, una cuarta categoría que es la cultura y el cambio de paradigma, para cerrar. Empecemos con la, la categoría de la cultura. ¿Y, y qué es la cultura? Pues ya que Vanessa Torres va a explicar esto más adelante con mayor autoridad, solo me limitaré a hacer algunas apreciaciones. En el preámbulo de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de 2005, la cultura se define como todos los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y emocionales, que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que engloba, además de las artes y las letras, formas de vida, formas de vivir juntos, sistemas de valores, tradiciones y creencias. Pues esta definición es ampliamente recogida en las conferencias mundiales y en ella hay consenso. Tenemos otra definición que se refiere a esa dimensión simbólica de toda práctica social, que va desde las más ordinarias y materiales hasta las más sabias dentro de un dominio específico. Así que tenemos eh, una cultura profesional, una cultura política, una cultura culinaria, una cultura vestimentaria, una cultura literaria, etcétera. Y en todas estas, o por lo menos una parte de ellas, es donde voy a prestar mi atención para esta disertación. Completada con otra definición que, desde el punto de vista social o sociológico, si se quiere, tenemos. En ella, la cultura está dominada por el número, es decir, la cantidad y su popularidad. En suma, una cultura industrial. Y de otro lado, otra cultura de lo poco común, de la nobleza, del conocimiento previo. Toda vez que la sociología tiende la relación de esa, entre esa dominación cultural que hace el arbitraje entre las élites, entre la gran cultura o la alta cultura y la cultura popular o vulgar, y, y vulgar dicho en sus dos acepciones, común y ...y grotesca... La acepción de vulgar... ...sobre todo en lo común... ...lo que es cotidiano... ...una buena práctica... ...en sociología... ...no admite unificar... ...ni permite una sola... ...y única escala de legitimación cultural... ...ni reconocerá... ...el monopolio exclusivo... ...de la definición de lo que es una cultura legítima... ...bien... ...pues después de un siglo vemos una imposición de dos escenarios culturalmente potentes, tanto en lo económico como en lo institucional, y que se definen por oposición. Una gran cultura versus una industria cultural que para entendernos en términos modernos sería la pop culture. Y a medida que se agranda la esfera de la globalización, Aumenta la amplitud de las diferencias para aprender, de modo que hoy día es urgente comprender y preservar la diversidad cultural. De ahí la necesidad de desarrollar verdaderas políticas culturales capaces de integrar a todos los actores. La educación y la preservación del patrimonio cultural en sentido extenso constituyen quizás hoy uno de los retos más apremiantes. El gran escritor y poeta antillano, uh, Edouard Glissant, ahí lo tenéis, en este libro, Filosofía de la relación, en el que resalta este fenómeno, la relación social que se construye en la globalización ignora la frontera. Y dice, ahora la cultura se hace trascendiendo los territorios y al cruzarse entre sí no hay más culturas puras. Se hace una cultura para conocer otras culturas y enriquecerse con el contacto del otro. Esta es una bellísima declaración. Ahora bien, voy a hacer una pequeña aclaración a fin de ir unificando el lenguaje. Cuando hablo o digo mundialización me refiero al proceso de integración mundial en la filosofía, la religión o la cultura o la política o aspectos similares. Y cuando hago referencia a la globalización, me estoy refiriendo al proceso económico y la expansión impuesta del sistema capitalista a escala planetaria. Bien, vamos a pasar a esa segunda categoría, que es eh, las relaciones eh, internacionales y el Estado-Nación. Pero para eso, claro, necesitamos tener definido, o bien claro, una serie de nociones. Porque me voy a adentrar, para finalizar en esta segunda parte, con el soft power, es decir, la relación que tiene el poder blando en relación con la cultura y las relaciones internacionales a la luz de las ideologías. Bien. Así que, eh, sabemos que es el Estado, que, que el Estado está configurado eh, por un gobierno, por un territorio, por su población, en el que se ejerce la coerción y la soberanía. Pero es que la noción de nación es una noción terriblemente vaga. Y si tuviéramos un criterio claro, limpio, preciso, consensuado, pues se solucionarían muchos de los problemas que, que, que tenemos. Es que la, la, la, no, la nación es una comunidad humana que reclama soberanía, es decir, la posesión del poder en última instancia, y cuyos miembros están unidos por lazos materiales, culturales y o espirituales. Ahora bien, esa comunidad eh, necesita un territorio, entonces, resolvamos ese problema que son las incertitudes espaciales. Es decir, la noción general del espacio y luego la noción de territorio. Y el espacio es una categoría muy amplia, muy, muy genérica. El espacio es difícil de definir y, y no me estoy refiriendo al espacio-tiempo que se, ya lo, lo, lo definió Einstein. Para definirlo como categoría, Acudamos quizás a uno de los más grandes de nuestros filósofos, Emmanuel Kant. Y Emmanuel Kant, eh, pues eh, él, él nos dice, eh, eh, nos da una definición muy interesante cuando nos dice que podemos definir el espacio como un sistema de leyes que permiten regular y organizar la justaposición de las cosas. De organizar la justaposición de las cosas. El sistema de leyes que organiza la justaposición de las cosas. Y no debemos entender leyes como algo jurídico, sino en términos de que son leyes como principio, como un modelo. Y es así como Kant nos dice que la distribución de las cosas no es aleatoria. Es una función de, de, de cierto orden que ayuda a la descripción. Entonces, el, el espacio global es ver cómo todos los componentes del mundo se juxtaponen y así se definen en relación con los otros. A través de esta visión muy general percibimos algo muy fundamental. Y es que, es decir, que el espacio no se puede entender de otra manera que como una construcción social. El espacio lo genera el ser humano. El espacio es fruto de ese trabajo. Y, y tenemos, en este caso, aquí tenemos que entenderlo así. Cuidado, de, de forma global, porque evidentemente en lo particular aparecen nociones como la naturaleza, como los espacios naturales, los espacios físicos. Entonces... Con esta definición que nos da Kant, ¿qué es un territorio? Y, y, y luego, sobre todo, ¿qué vínculo se construyó entre ese territorio y nación? Vínculo que, que de por sí es bastante complejo, ya que detrás de la noción de territorio está por supuesto la de territorializar lo político. ¿Y, y qué significa esto? Pues es dar la base territorial a la acción política. Bueno, ¿y qué es política, entonces? La política la definiría como el arte de organizar la convivencia entre los individuos. Esa es la política. Y para los que hacemos ciencia política, se trata de estudiar la manera de cómo se organiza la convivencia entre los, entre los individuos. Eh, por eso es que a muchos políticos deberían estudiar ciencias políticas. Bueno, pero organizar esta convivencia también supone delimitaciones. Lo que, me lleva, lo que me lleva inmediatamente a comprender ese paso, a, a través de ese paso por la política, lo que significa el territorio. Y es que es una definición eh, que voy a dar, es, es muy elegante, y se la debemos al, al geógrafo eh, americano, eh, Sack, Robert Sack. Y, y, y Sack nos dice que el territorio es un instrumento. Oye, un instrumento. Es un instrumento por el cual un gobierno se esfuerza por influir o controlar una población. Influir o controlar una población así como las relaciones sociales, delimitando y controlando sistemáticamente un área geográfica. Y sus recursos, agregaría yo. Con lo que ya hemos delimitado un territorio, hemos recortado una porción de ese espacio y gracias a esto podemos controlarlo y ponerle un límite, es decir, la frontera. Eh, y, y, bueno, y, y, ¿Y cómo surge esa intervención espacial? Pues esa surge a través de de, de, de, de un triple soporte. El espacio-mundo, los espacios del mundo, pueden considerarse un apoyo de orden político, que esa es la primera función del espacio, es desarrollar la ciudad, la polis, hacer la política dentro de ese territorio y qué es esa, la política, ya lo hemos dicho la convivencia de los que habitan ahí es decir, el gobierno de los seres humanos es la base geográfica del gobierno un segundo apoyo es el, el, el de la humanidad es decir, que el espacio también se define en términos demográficos y finalmente hay una tercera función que tiene el espacio, que es nuestra tierra nuestro planeta también es proveedor, es decir, nos alimenta y produce de tal manera que asegura nuestra vida para satisfacer nuestras necesidades. En resumen, es soporte de organización, soporte demográfico y soporte proveedor. Ahora surge un problema espinoso entre territorio, estado y nación, y aquí es donde interviene la coerción. En la tradición de, de Max Weber eh, eh, el Estado se define por la autoridad y el poder que se ejerce sobre un territorio determinado para eso tiene el monopolio de la violencia legítima y en el caso del Estado-Nación aclara el marco donde se ejerce ese poder eh, coerictivo eh, aquí yo os invitaría, por ejemplo, eh, a leer toda la obra de, de Renan, que es, un, que es una nación. Si miramos eh, el mapa del mundo, eh, si miramos el, el mapa del mundo veremos que los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas fueron construidos según este modelo. Es decir, un Estado, una nación y un territorio. Pero también hay otro modelo, que es un modelo más romántico, un modelo alemán, que se llama, que es hay una nación, un pueblo, que luego, en un territorio, quiere ejercer el poder, conformar un Estado. Un ejemplo de esto es, eh, por ejemplo, la, las naciones iroquesas en América. Eh, poblaciones nativas iroquesas sucumbieron ante el naciente Estado americano. Y su herencia de democracia indígena, que es casi más excelsa que la democracia griega, y que ha sido desdibujada con un burdo remedo, y que... A, a su vez ha sido descompuesta y recompuesta para dejarnos hoy esa edulcurada, edulcorada democracia que hoy vivimos a duras penas. Para ir más lejos, eh, Charles Tilley, eh, él eh, lo define, define eh, con un aforismo muy elegante. Los estados hicieron la guerra y la guerra hizo el Estado y de acuerdo con con, con Maquiavelo o Hobbes eh, todos los observadores políticos eh, pues este, coinciden en decir que hagan lo que hagan los estados los gobiernos se organizan y monopolizan la violencia eh, aquí tenemos algunas eh, ...imágenes de lo que es... ...de cómo se han organizado las relaciones internacionales... ...y cuáles son las grandes teorías que cubren... ...no me voy a detener demasiado... ...pero hay una teoría en principio... Eh, ...optimista o idealista... ...la paz perpetua de Kant... ...o la, los 14 puntos del presidente Wilson... ...que dieron eh, nacimiento a la sociedad de naciones... Eh, luego tenemos eh, una más realista, eh, la de Hobbes y maquiavelo con el Leviatán, bien. Eh, luego tenemos en el liberalismo, obviamente tenemos el Tratado de Buen Gobierno de Luc, eh, pero también, eh, pues ahí está Montesquieu, Adam Smith, eh, Torquivill, Hayek y Milton Friedman, eh, la evolución del pensamiento liberal, y luego también tenemos el marxismo, que es la síntesis del pensamiento de Hegel, y fue Braque, que es la dialéctica junto con el materialismo, lo que nos da la teoría marxista. Bien. Eh, bueno, aquí tenemos dos imágenes más que voy a dejar mientras avanzo. Es de que durante el periodo en el cual los estados nacionales se fueron convirtiendo en organizaciones dominantes en los países occidentales y en ellos, y con ellos el capitalismo mercantil que, capitalismo mercantil no el de ahora, en esa época era meramente mercantil y la construcción del Estado se van reforzando mutuamente y obviamente permite la evolución tanto de la democracia de lo que se entiende por democracia y lo que termina siendo el capitalismo, bien Aquí hay algunas síntesis interesantes eh, eh, sobre el tema de la globalidad o de la globalización. Y pasemos a esta teoría muy interesante porque, eh, que tiene que ver con, con, con cómo se refuerza y cómo utilizan la violencia históricamente los estados. En este caso, eh, eh, Howard Zinn, eh, nos no dice que históricamente las cosas más terribles eh, que han sucedido a la humanidad la guerra, la esclavitud, el genocidio resultaron no de la desobediencia sino de la obediencia es decir, la, la desobediencia civil no ha sido el problema el problema ha sido justamente la obediencia y esas guerras que se hicieron y que impusieron esa obediencia, pues acompañadas de la extracción y la acumulación de capital, eh, interactuaron para configurar la construcción del Estado moderno, principalmente en Europa, pero eh, también las personas que controlaban los estados eh, en los países que se estaban conformando, Luchaban con la intención de frenar o de dominar a sus rivales en primer término y de ese modo, en, ese, en último término, el, el, el fin final era eh, disfrutar de las ventajas de ese territorio, primero en sus fronteras y luego más allá del horizonte. Así que el espacio mundial, la comunidad internacional se fraguó al calor de las guerras que eh, llegó a su paroxismo en el mundo bipolar surgido después de la Segunda Guerra Mundial y que nos dio la Guerra Fría y un mundo con dos modelos enfrentados eh, dando un gran salto y dejando de lado la cultura del hard, hard power o la cultura de la guerra eh, demos un paso a un cambio reciente en la cultura eh, en esa cultura por otra más suave pero no menos poderosa, que es el soft power o el poder blando. Y ese es un concepto político importante que, que, que acapara hoy la cultura de las relaciones internacionales para el dominio del espacio mundial. Eh, bien. Eh, Joseph Nye, eh, aquí lo tenemos, él acuñó... Eh, en 1990 esta noción de poder blando, que es la capacidad de hacer que otros hagan lo que de otro modo no hubieran hecho, sin influenciarlos, pero sin recurrir a la fuerza. Entonces, según Nye, de hecho, el poder es fundamentalmente eh, bipolar. Es decir, se basa tanto en la fuerza política y económica como en la seducción y en la capacidad de organizar las condiciones para que se tomen las principales decisiones en el mundo y estos dos lados del poder coexisten no, es, no se separan, al contrario el poder blando es tan importante como el poder autoritario es lo que apunta a Nai. entonces eh, el primero es la capacidad de influir en la agenda internacional que es la, una de las características de ese poder eh, eh, eh, blando. La otra es fijar la agenda internacional, y una tercera es ayudar a modelar el resultado de esa agenda. Utiliza otra, otra técnica que es la atracción, y para que un país ejerza, sea un vector de ese poder blando, ese país puede tener un modelo atractivo, un, un poder considerable. Esto, por ejemplo, se da eh, en la política que implementó Washington desde el año 45 para la, atraer la fuga de cerebros. Eh, bien, entonces, eh, esa seducción eh, se basa, eh, ante todo, eh, voy a poneros a ver los actores internacionales, pues ahí tenemos, pero ya no solamente los estados ejercen este poder, este soft power, sino que los actores se han desplazado y ahora tenemos que hay un montón de grupos que ejercen, eh, como se ve en la, en la diapositiva, que eh, están ya fuera del control del, eh, del, del Estado. Pero esta seducción se basa no solamente en la atractividad, también en el consumo, en el entretenimiento, en la abundancia toda esa cultura se crea alrededor para precisamente ejercer a través de ella y, y de manera casi imperceptible ese, ese poder blando. Entonces, desde, el punto de vista, desde ese punto de vista, por ejemplo, el, el American Way of Life es probablemente una de las herramientas más poderosas de soft power de toda la historia la sociedad de consumo en la que los nuevos actores internacionales, las corporaciones eh, eh, emergen con fuerza y finalmente eh, pues esto nos da una cooptación que eh, in, in, in, influye en nuestra manera de tomar decisiones bien. Y, y esa manera es una cooptación, que es esa capacidad. Eh, que tienen las corporaciones o los gobiernos para organizar la gobernanza global, para compartir sus puntos de vista, hasta el punto de, de que inclinen esa opinión a su favor. Entonces, eh, bueno, pues esto está eh, basado, pues, eh, y aquí aparecen entonces la, la historia... Hay un choque de civilizaciones, eh, o también eh, se acabó la historia, o la tierra es plana, es decir, la historia ya está, ya está, ya el pescado está vendido, que dicen en España. Y entonces eh, tienen el control total. Y esa habilidad también se, se utiliza otra cosa que es el, el, el, el power law, es el poder de la ley, para que las, eh, eh, las la legislación internacional, pues. Eh, arrime a ese propósito Entonces, en la política exterior vemos por ejemplo como las instituciones mundiales Fondo Monetario el Banco Mundial o la propia Ayuda al Desarrollo o la Solidaridad Militar de la, de la OTAN son ejemplos de ese soft power y las grandes multinacionales mediante esos contratos patentes eh, y posiciones de competencia Ejemplo, Monsanto o las Bill Farmacéuticas o las Big Com ejercen ese eh, power law y permiten eh, esa organización de esa legislación internacional que va a su beneficio eh, y que si no, pues tienen sanciones a la clave. Entonces, en un mundo multipolar, el poder blando es excepcional, porque permite a los países que se vinculen de manera flexible en torno a datos culturales, valores e instituciones. Y el potencial militar, la demografía, eh, los recursos de subsuelo, esos datos intangibles eh, son, sin embargo, elementos decisivos en, en ese poder. Entonces, si bien la agenda del año de, de, los, de los 2000, estuvo marcada por un deseo agresivo de democratizar el mundo. Hoy nos encontramos que la situación es casi a la inversa. Después eh, del uso por parte de las democracias del poder duro, el poder blando se ha convertido en un arma de elección, incluso para regímenes autoritarios del mundo. Eh... Aquí vamos a irnos, eh, bueno, esto, eh, podríamos pensar en este escenario que pues el Estado eh, pues ha perdido relevancia y que se acabó el Estado. Bueno, eh, cosa que muchos aplaudirían con las orejas, pero bueno, eh, lo, lo que sí es cierto es de que, eh, por ejemplo, armas, eh, eh, o por ejemplo el eh, eh, a eh, eh, ellos que digamos son los exponentes un poco de este mundo post estado post-nacional, -post -post eh, nos dicen que eh, eh, por lo menos eh, eh, los estados están a prueba de eh, eh, se ponen a prueba por la globalización y concretamente la globalización cuestiona las categorías clásicas de la política, el Estado, la soberanía y la ciudadanía. Y no nos olvidemos que detrás de todo eso están los valores propios de cada pueblo, de cada nación, su cultura, sus creencias, y todo eso está puesto a prueba. Entonces La globalización conduce, según eh, eh, Morán o, o Javras, a, la, eh, a una erosión de la autonomía política de los estados, y por tanto, reduce la eficacia de las democracias nacionales. El gran eh, sociólogo eh, hindú, eh, Arjuna eh, Apadurai, eh, él eh, nos describe muy bien eh, eh, esa situación, ¿no? y él viene a decirnos que en el juego de la globalización, y cito, ya no se puede estar preso, encarcelado en el territorio. Entender la modernidad es entender cómo logramos superar la frontera. Bueno, pues eh, esa es una, una, una eh, manera muy, muy elegante de... De, de definir eh, este fenómeno y es que el cambio que estamos viendo es un cambio sustantivo y mayúsculo en nuestra cultura en nuestra manera de, de estar en el mundo este Inderfensign que decía Heidegger el, el vínculo social y cultural se ha transformado profundamente y, y hemos pasado de un espacio métrico a un espacio topológico que no tiene noción de distancia, un, un espacio con distancias abolidas. Bien, eh, avancemos eh, eh, eh, en, en las categorías que quería describirlo y entremos en la tercera categoría. Esa tercera categoría tiene que ver con eh, eh, este mundo eh, insostenible aunque la conferencia me proponía hablar del desarrollo sostenible, pero bueno, es que todavía no nos han propuesto algo, algo más interesante que, que, que, bueno, que lo que voy a desarrollar. Entonces, para desarrollar, para poder desarrollar eh, este, esta categoría de desarrollo insostenible, tengo que prestar atención, tenemos que prestar atención a sobre todo qué papel eh, cumple la naturaleza en la economía. Y ahí pues eh, nos vamos a llevar, una, un, no una sorpresa, sino vamos a constatar evidencias que obviamente dentro del clasicismo o dentro del ortodoxismo tal, pues no, no se han hecho. Entonces, eh, ahora, ¿por qué hay, hay, ¿por qué hay este cambio y, y, y por qué hemos parado aquí? ¿Por qué hemos llegado aquí? Entonces, la, la, la primera cosa es de que en, en el, en el, a partir del siglo XIX se producen tres rupturas claves. Una primera es la aceleración del control del espacio. Es decir, los países se apoderan del mundo, de ese espacio mundial. Una segunda ruptura tiene que ver con la revolución en la concepción del tiempo. Eh, y eso lo vemos hoy. La frase más pronunciada en todo el planeta es no tengo tiempo. Bien, eh, hay, una, hay una aceleración en esa manera conceptual y cultural de, de, de, de los tiempos y luego el otro tiene que ver con eh, la bueno, el anterior crea dinámicas en, en nuestras propias evoluciones en cómo, cómo regimos nuestro, nuestra manera de vivir bueno, la tercera consecuencia eh, de esa ruptura se da en la reorganización fundamental en la relación entre las ciencias física, química y la de los seres vivos y eso nos lleva a una tensión entre ciencia y política, en el que la naturaleza no cuenta para la economía, y la economía es una parte de... no está por encima, está metida debajo del de hacer político, porque al fin y al cabo la economía no es más que administrar bien la casa, esa que la política es la convivencia. Bueno, y aquí tenemos... Eh, eh, a, a, a alguien que es un eh, poco el culpable, o a, gracias a quien eh, la eh, naturaleza sale de la economía. Entonces, en la, en la tesis de Jean-Baptiste C en su Tratado de Economía Política de 1803, de allí viene, viene este asunto, él nos dice textualmente que... Eh, ah, perdón. Métima del dedo. Él nos dice exactamente, textualmente nos dice, los recursos naturales son inagotables, porque sin estos no obtendríamos nada de forma gratuita de la naturaleza. Y entonces, como no pueden multiplicarse ni agotarse, no son objeto de la economía. Su, su valor contable, por tanto, es cero. Entonces sale de la ecuación. Entonces, a partir de ahí, el propio concepto, de economía hace alusión a que el sistema ha sido ordenado racionalmente para beneficio material del hombre, del ser humano. Entonces, eh, eh, Polanyi, no, por aquí, aquí está, en, en, en, sobre todo en su libro La gran transformación él nos dice que la historia de la disciplina económica se impulsa por la decisión de dejar los campos político y moral en los cuales en los cuales ella había emergido para arribar a una esfera y una expresión con su, con su propia lógica y, y la ecología por el contrario se opondría a esa exclusividad del orden racional económico del desarrollo de la sociedad industrial. Y la extensión de ese modelo eh, por, por occidental al conjunto del planeta, pues la frenaría. Entonces, eh, eh, es interesante, por ejemplo, mostrar los isoforismos que existen entre el modelo teórico de Adam Smith en este libro de la riqueza de las naciones, y eh, la economía que vemos, eh, por ejemplo, en, eh, en, en, en, en, en Charles Darwin, en eh, el origen de las especies. Y entonces ahí, eh, la representación que, por ejemplo, hace eh, Smith, eh, eh, la fórmula... En esa fórmula, el mercado no solamente es un concepto económico, sino que representa una verdad natural del devenir social. Es decir, aparece como el medio y finalidad del desarrollo del de ser humano. Eh, muy similar a lo que Darwin nos decía, eh, que esa lucha por la vida, que no es un acto divino, de, de distribución de tareas biológicas sino que es, es provocado por la evolución en esa división del trabajo entre los vivientes y que es en la que habilita el mayor número de posibilidades eh, para que uno pueda ocupar un lugar preponderante en la economía de la naturaleza es increíble el paralelismo y entonces esto estas dos ideas no solamente estas dos, pero principalmente estas dos, dan la base teórico-científica que permite impulsar un desarrollo económico y, y, y, y tomar como natural el aprovechar no solamente el uso, sino también la optimización y el rendimiento de la explotación de los recursos. Así que eh, luego después... Eh, eh, viene, por ejemplo, un debate eh, muy interesante que es entre el pragmatismo liberal, que representa eh, John Devey, y el neoliberalismo guiado por Walter Littmann. Es decir, en el seno del liberalismo existía esta, esta, esta tensión y se debate en los años 30, donde se enfrentan esas dos corrientes, que eh, el, eh, de, eh, están entre la elección de un gobierno por expertos y el debate de la democracia participativa de debate. De. Bueno, en el debate Lehman, de, de, de, podemos ver cómo la adaptación es el problema central, que ya lo había planteado también Spencer y Darwin eh, como, dos, como dos maneras opuestas. Entonces... Hay un, nivel, un liberalismo disciplinario preocupado por adaptar las personas al entorno capitalista y otro pragmático democrático que favorece es la experimentación y la inteligencia colectiva. Entonces, eh, eh, aquí aparece, por ejemplo, Walter Liedma, que digamos, es el que suscita y, y crea este debate, que luego llega a una gran conferencia en la que participan un montón de economistas en París en los años 30, por este libro de Gold Society, que es el que, el que, el que va a, a animar el debate. Y entonces, bueno, aquí, aquí aparece ese marco teórico nuevo de un liberalismo eh, en el que la especie humana, nos dice, se encuentra en una situación de desaptación y sin precedentes, con, en relación con su entorno, una suerte de estasis en términos biológicos, o, o estasis, estasis en la manera, y cómo esta irrumpe los flujos que resultan de, esa gran, de, la, de la complejidad que crea la gran sociedad que ellos están construyendo, y entonces sostiene, dice textualmente, dice, tenemos que ajustar, que reajustar la especie humana a la gran sociedad y repensar la acción política sobre la base de cuestiones de evolución, retraso y reajuste al medio entonces Lindman eh, entonces ya, pues, eh, una serie de publicaciones él sueña con rehabilitar la especie humana y para esto hay que apoyarse es, en expertos porque ellos harán la propaganda y lograrán el consentimiento. Entonces, eh, ese modelo eh, político donde los líderes actúan como guías de, una, de unas masas inertes que reducen la audiencia a una pasividad absoluta y son los expertos los que se encargarían de crear ese consentimiento. Entonces, claro, Debey dice, hombre, debemos es promover el contrario, la comunicación entre los ciudadanos, fortalecer los lazos sociales y la comunidad política. Pero nada, pues ya sabemos quién ganó eh, ese debate. Uh, y entonces, eh, pues allí nace eh, eh, el darwinismo económico que vivimos hoy, del neoliberalismo y su deriva, que es el darwinismo social que ha desmontado el Estado social de derecho, etcétera, etcétera. Eh, a, a, a este respecto, por ejemplo, eh, eh, eh, eh, no, tengo, no tengo la foto de un libro, eh, pero eh, por ejemplo Jack London nos deja una reflexión supremamente interesante. Dice, lo, lo, lo que hace infeliz a un hombre, eh, pues no es morir, ni siquiera morir de hambre, es vivir en la pobreza sin saber por qué trabajar como animal sin ganar nada tener el corazón agotado estar ex exhausto aislado en un glaciar laissez faire dejar hacer entonces este neoliberalismo salvaje y su cultura de consumir y consumir y consumir y además nos queda una dependencia porque es cons eh, consumir, tirar y volver a consumir entonces hay una, una dependencia ha causado la sexta extinción masiva de especies y el calentamiento global antropológico o antropogénico, conocido más con el eufemismo de calentamiento global. Esto para, no, para que no duela mucho en el término. Y en ese sentido, eh, eh, Noam Chomsky, eh, él nos dice que ese adoctrinamiento es tan profundo que las personas educadas piensan que están siendo objetivas. Bien. Entonces, eh, yo, yo a eso pues, respondo con una tautología eh, muy interesante, y es de que no nos damos cuenta que no nos damos cuenta. Eh, así que, bueno, pues, eh, mm, eh, el, luego, más adelante, eh, eh, Chomsky, estoy tratando de buscar si tenía otra cita de él, pues él, él lo dice, eh, eh, él responde a esa tautología o la resume diciendo que la población en general no sabe lo que está sucediendo y ni siquiera sabe que no lo sabe, lo cual es brillantemente aterrador. Bien, eso me da paso a, eh, a hacer ya un poco la última parte, la síntesis, eh, eh, de lo que es eh, eh, ese cambio de paradigma y cómo la, cultura ahí puede, cómo la cultura debe y puede ejercer un papel interesante. Entonces, eh, esto me permite redondear la, la cuadratura y aquí algunas hipótesis de trabajo eh, para construir desde ya el mundo del siglo 22 Entonces, para, para empezar... Eh, lo primero es que se hace necesaria una, una, una cultura una nueva cultura económica y entonces esa explicación viene, viene, viene dada eh, en, en un libro muy interesante eh, de que el donuts economic eh, o la economía del donuts que se focaliza en la gestión de los recursos eh, una gestión razonable de los recursos, de esos recursos limitados Ya no es como nos decía Say, aquellos eh, eh, no se acaban nunca, no, no, sí se acaban. Eh, y así como eh, la teoría de Rawls nos, nos propone eh, luchar contra las desigualdades eh, sociales. Entonces ella repasa de manera muy meticulosa, eh, luego lo podéis consultar en la web o en algún... Eh, en fin, eh, eh, sí, está la economía del donus esta es de las pocas traducciones que hay al español, de su famosa rosquilla, pero bueno, la, ella nos, nos, nos dice que hay siete aspectos que afectan la economía convencional y que causan los graves problemas de, de la sociedad actual y que su modelo pues, eh, debería ser, de, de hecho ya está siendo aplicado en algunas políticas públicas eh, creo entender que Amsterdam ha, ha tomado su modelo como modelo de desarrollo y ella en, en, en esas siete nos dice básicamente que hay que cambiar el objetivo del PIB a los límites de esa rosquilla hay, hay, hay, un, hay un punto donde, donde no hay más entonces bueno es el exceso pero también hay una parte interna que son las deficiencias entonces hay que mantenerse en el equilibrio al interior de, del donut y entonces pasar del panorama general del mercado autosuficiente a una economía incardinada eh, bien eh, entonces es, en definitiva no es más que pasar de la economía eh, neoliberal a una historia más adecuada a nuestros tiempos un tercer paso es cultivar la naturaleza humana es decir, del ser humano económico racional ir al humanos socialmente aceptables un cuarto capítulo es aprender a dominar los sistemas, del equilibrio mecánico a la complejidad dinámica. Un quinto es diseñar para distribuir, o sea, el, el, no dejar ese mito de que el crecimiento lo salvará todo y más bien pasar a la di, re, distribución por el, por el diseño. Crear para regenerar, es decir, pasar del crecimiento lo resolverá y entonces eh, más bien eh, eh, emplearnos en que debemos ser agnósticos con el crecimiento, es decir, dejar de ser adicto al crecimiento y mostrarnos eh, atentos en, en esa imbricación con todos los aspectos eh, eh, que tiene, que tiene la, la, la sociedad. Y para eso promover modelos de consumo y producción sostenibles, eh, una cultura que debe Tener plenamente en cuenta eh, el, que, que se gestionan recursos escasos. Y aquí la creatividad humana es, eh, debe pasar, eh, sobre todo en todas sus expresiones culturales, debe ir hacia ese poder transformador e innovador, que ese es el único recurso que tenemos de manera ilimitada, nuestra creatividad y esa creación no solamente produce eh, nuevos cacharros ni nueva tecnología, sino también puede producir nuevos estilos de vida, nuevos procesos de organización y de cómo percibimos nuestras sociedades y nuestro entorno. Recordemos eh, que la tecnología, y esto está en este brillante libro, Inteligencia Conectada, eh, que la tecnología afecta a la cultura y la cultura cambia la tecnología entonces en la, en la historia de las, de las sociedades humanas las grandes rupturas siempre han venido precedidas por señales o acontecimientos de alerta que os voy a contar de lo que estamos viviendo ahora y las grandes crisis son genera, generalmente aceleradoras de tendencias entonces eh, eh, por eso eh, bueno estamos en un capitalismo de vigilancia etcétera, pero eh, eh, la manera más prudente de pensar en las consecuencias de los cracks económicos, de las pandemias, del calentamiento global antropogénico o de la biodegradación es identificar cómo estas crisis pueden amplificar la dinámica que ya está eh, puesta en funcionamiento. Esto no es que vendrá, esto ya está aquí. Lo que eso significa es, eh, cuando no se lo plantea, es cuestionar todos los, los presupuestos ideológicos, sobre todo ese famoso tríptico neoliberal, apertura de mercado, retirada de estados y privatizaciones. Entonces, por ejemplo, debemos eh, eh, dejar, eh, ir más allá de, de, de, de la declaración de desarrollo, hay que, de desarrollo sostenible, hay que ser mucho más ambicioso, ya que la, la, el, la definición que se gestó en los años 80 que se fundamenta en tres pilares que son crecimiento económico, inclusión social, y equilibrio medioambiental ya, está, ya están rebasadas entonces eh, eh, eh, ya no reflejan las dimensiones de, de nuestras sociedades mundializadas y deben añadir además el aspect, la dimensión cultural a las políticas orientadas al avance sostenible de, de la planeta es decir, es cambiar un chip mental y eso implica cambiar un chip cultural, entonces el, el, el llamado desarrollo ha de construirse sobre una base eh, eh, eh, diferente a esta en la que estamos, que es una especie de economía caníbal, entonces eh, tal como nos lo, lo, lo, lo cuenta muy bien eh, eh, Yayo, Yayo Herrera, hay que cambiar las gafas con las que miramos el mundo, porque hoy lo que tenemos son países enriquecidos y países empobrecidos, que son dos, caras de, de, de, son dos caras de la misma moneda. Entonces, para que pueda existir eh, un modelo desarrollado, tiene que haber otro modelo de sometimiento y explotación. Eh, bien, y si, si queremos que esos países empobrecidos tengan el, el, el mismo nivel que, que tienen los países enriquecidos, pues haría falta tres planetas. Entonces, si la inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio, eh, tal como lo preconiza Stephen Hawking en este libro, no sé si lo tengo por aquí, eh, no, no, Bueno, en fin, eh, eh, debemos luchar contra el derrotismo intelectual y sobre todo contra la dictadura de la anotología, que, que literalmente es la ciencia de producir ignorancia entonces eh, Porque además, eh, eh, en los grandes cambios, eh, nos producen eh, una sensación de anarquía, de desolación, esa anomia de la que, de, de la que Emil, eh, eh, Emil Durkheim nos, nos, nos hablaba. ¿no? Y entonces, eh, eh, afirma los cambios estructurales importantes en la sociedad, nos decía él, vienen acompañados de incertidumbre. Eh, pero no por eso debemos centrar el fenómeno de apatía o, o, o de apocalipsis o de colapso o de, o de poshumanismo en el que, por cierto, una minoría, una minoría, pero que es muy fuerte, silencia a la mayoría, que está silenciada, de hecho, y estos, esta minoría se hace escuchar en público y, y, y sobre todo en las redes sociales y junto con los medios los más medias crear ese consenso de miedo y de pesimismo no olvidemos lo que nos decía eh, ya ya para terminar eh, Ignacio Jamonet, el poder mediático es la herramienta eh, ideológica de la, de la globalización eh, bien eh, Así que eh, debemos tener cuidado porque las normas sociales de comportamiento civil, y vuelvo a Emil eh, Durheim eh, eh, dependen en gran medida del comportamiento de los demás. Bueno, pero yo, yo soy el demás de, lo, de, de, de otros. Yo soy el otro de, de, de, de ti, así que esto lo, lo, es una construcción colectiva. Así que la cultura, en su acepción más amplia, debe convertirse en el cuarto pilar de esta revolución sostenible eh, totalmente intera eh, in in interactuando con los otros tres pilares que es la revolución cognitiva la revolución económica encardinada y la revolución técnico-científica bien así que eh, para eh, redondear un poco eh, en ello también se deben tener en cuenta principalmente esas culturas ancestrales, ya que eh, su reconocimiento es paradigmático a nivel mundial. Esto eh, era los pueblos indígenas. Y, y acordemos lo que decía Aristóteles, que solamente una mente educada puede entender el pensamiento diferente al suyo, sin necesariamente aceptarlo. Bien. Ahora sí que finalizo de verdad y deciros que vivimos en un espacio del que no somos conscientes de su novedad, por volver a citar a Michel Serre, es un espacio con distancias eh, abolidas y en el que el vínculo social y cultural se ha transformado eh, poderosamente, profundamente, eh, debemos adecuarnos a esa nueva espacialidad y entonces nuestra creatividad, la de cada uno de nosotros, puede contribuir en gran medida a la creación de cambios en los patrones culturales mundiales, hacia comunidades más resilientes, en fin, y enfrentar los grandes retos de este espacio, pero este espacio ahora planetario. Eh, tal como empecé y para completar el círculo, el crecimiento es cultura y la cultura es crecimiento. Así que no es un cambio de mundo la solución. Es un mundo en cambio y la cultura es la herramienta de ese cambio. Quedan muchas preguntas, muchas inquietudes. Muchas gracias. Y ahora viene el espacio de... Eh, vuestras inquietudes y reflexiones para que intercambiemos un poco muchas gracias